En directo desde Murcia, cuadrigentésimo octavo día consecutivo de concentraciones, de movilizaciones, de protestas en esta plaza del soterramiento. 408 días consecutivos. Y todo pues, comenzó. ...en un 5 de septiembre de 2017... ...con una campada de la plataforma por soterramiento, ...que siete días después desencadenó estas protestas diarias... ...así que desde aquel 12 de septiembre se cumplen los 408 días... ...la gente, saludos Andrés, buenas noches... ...la gente quiere una ciudad donde el tren vaya por abajo... ...la gente por arriba, no es lo mismo vivir... ...al otro lado de la vía... ...que vivir al otro lado de la calle... ...que vivir al otro lado del muro... ...tiempo atrás... ...con el gobierno del Partido Popular... ...el muro iba a ser... ...según ellos provisional... ...pero el tren venía por arriba... ...y según el sentido común... ...iba a ser para siempre... ...según el PSOE... ...el muro va a durar ocho meses... ...el tren viene por abajo... ...y... ...las obras conllevan que el muro... ...divida la ciudad un tiempo... ...y hay gente que aún así no quiere... ...hay gente que no quiere usar esa pasarela... ...que sería el único modo de cruzar por este lado... ...el muro... ...hay gente que... ...confía en el PSOE... ...pero lo está vigilando de cerca... ...y así... ...de un modo u otro... ...estas barreras siguen subiendo y bajando... ...el muro no, es, no corta esta calle... ...que divide los barrios de Santiago el Mayor... ...con los barrios a un lado y al otro... Barrio del Carmen e Infante de Juan Manuel respectivamente... ...y la gente permanece vigilante... ...porque estas obras en principio acaban en el 2020... ...y la gente está dispuesta a estar aquí hasta el 2020... ...si es necesario, si hace falta... ...gente de Murcia es muy destaruda... ...somos aquí muy cabezones... ...y con la gente de Murcia se han equivocado... ...pero completamente... ¿eh? ...la gente de Murcia se ha equivocado... Completa, ...completamente... ...hoy además... ...mucha gente... ...ha estado... ...en la manifestación... ...si nos movemos... ...cambiamos todo... ...en la Plaza Santo Domingo... ...algunas de esas personas... ...muchas... Pues, ...de la plataforma... ...y vecinos que... ...cada noche acudan aquí... ...han venido... ...otras personas no... ...son muchas movilizaciones... ...cada día... ...cada día 407 días y días que hay dos y hasta incluso tres movilizaciones. Mañana habrá concierto de Dani Serrano, yo te lo recomiendo. Mañana a las 8, no sé si el concierto comenzará a las 8 y media... ...pero aquí vamos a procurar estar a las 8 de la tarde. Los conciertos pues van comenzando antes porque bueno pues para no causar molestia alguna no causar molestia alguna a, a los vecinos y a las vecinas que viven junto a este paso a nivel bueno, aquí ¿qué? madre mía, Antonia Antonia, ¿qué? ¿ha venido del coro? ya hemos ensayado ya habéis estado ensayando. Estamos ensayando hoy y mañana que vamos a grabar el disco el sábado. El coro de las vías, una de esas iniciativas que surgieron en estas protestas de Murcia, en esta revuelta de la huerta, va a sacar un disco. Vaya que sí, el sábado grabamos. Estamos ensayando canciones nuevas y otras canciones para el recuerdo. Va a ser historia, ¿eh? Vaya que sí. Sí, yo creo que va a salir, que va a quedar, que va a quedar bonito, va a quedar bien. Y hoy te ha dado tiempo a estar en el coro y, y luego a pasarte por aquí por las protestas en la vía No, primero ensayar y después pues un rato de un rato, un rato de protesta. Antonia, 407 días, yo estoy agotadísima. Está agotado, verdad. 408, 8. Estamos muy cansados. A ver si a ver si cunde, a ver si cunde lo que lo que tanto esperamos. A ver si cunde lo que tanto esperamos. Aquí vigilante. Efectivamente. Porque gobierne quien gobierne, ya lo sabemos. Eso de herramientas es lo que lo que se defiende. Bueno. Aquí las pipas nos faltan. ¿qué? Buenas noches. 408 días, yo estoy agotado, tú no estás agotada, no. Tú, tú estás siempre sonriendo, ¿Eso, cómo, ¿cómo lo logras? Un día tenemos que ver secretos de las vías. Esto es... Pues, pues eso. Y la edad que te hace que tengas una perspectiva de las cosas y le dé importancia a lo que la tiene. ¿Y ¿Cuál es tu perspectiva de estas cosas? ¿De qué cosas? ¿De pues de estos 408 días que llevamos aquí. La perspectiva, pues que ahora mismo estamos en el camino y que tenemos que seguir aquí y que, que las cosas salen. Y esto va a salir. Sí, esto es cuestión de energía. Y estamos todos dispuestos sí. Esta tarde te he visto por platería, ¿no? Sí. Con los yayos flautas. Si es que no te pierdes una, ¿cómo no vas a estar cansado? Hay que decir que di dije platería, es trapería. Era la calle... de pero es sí, verdad, sí, es verdad. Es verdad yo iba a confundir. ¿eh? No, no, es no, verdad. Yo Hombre, yo sí he, he reconocido los sí, edificios, pero es verdad, sí, sí. era trapería. Si sí, sí, sí, íbamos con Dios Frates, más, más de 60 colectivos. Iba también sí, sí, a la plataforma. Muchísima gente, muchísima gente. Por eso que. Hay que moverse para luchar y. Bueno, y tú te tienes que dosificar. Ha estado allí, ha dejado constancia. Ahora has venido, constancia aquí. A las 10 y algo, pues corta que tú... radio vidente. Hay que dejar constancia, ¿no?, de que la gente sí. esté viniendo aquí todos de que los días. seguimos aquí, de que estamos aquí, que no nos cansamos. Que que las pipas a... no paran, ¿eh? Aquí vemos a Loli, las pipas no paran. Hombre, cuando multaban, seguía, estábamos con las pipas, ahora, ahora que ya somos libres y podemos comer, libres, podemos comer... Podemos comer pipas sin pipas. Ahora se pueden comer pipas y con tranquilidad. Que son pipas de destrucción masiva. El Paco Elubas. El que le han dado una buena colleja. Sí. sí. Parece que ha dicho. Se, se, se ve que en el Senado le han dicho, tú sé tú mismo. Y mira, le han dado un Zasca bueno. Claro, porque es que ser el mismo, por favor. Ahora que tiene aquí también. Tenemos el Teodoro, que, madre mía. Es que en el Partido Popular hay cada murciano que. Sí, qué pena, ¿no? ...tenemos murciano ...leodoro dijo que... que es el número 2 del Partido Popular en España... ...el secretario general del Partido Popular... ...murciano de Cieza... ...dijo que el, el, la Junta de Andalucía... ...se gasta más dinero en, prostitu en prostitución que en educación... Sí. ...y luego quiso justificarlo e insistió en eso... ...ese es el nivel... ...pero mira, la gente debe saber que hay murcianos así... ...y murcianos que están en la calle 408 sí. días... Pero ...es pero que si lo bueno, que haber de todo... ...lo bueno es la variedad... ...que somos muchos y somos polivalentes de todas las clases... Sí, nosotros aceptamos también a Teodoro, pero tela marinera, con el Teodoro. A mí me da pena un tío tan joven con esas formas de entender y de pensar y de ver. A mí me da vergüenza, pero bueno. Bueno, escucha, si es que es parte nuestra, Teodoro, el otro, todos y todos, estamos todos... somos Venimos todos del mismo núcleo. Trillo era otro murciano. Otro murciano, manda huevos. Manda huevos. Luego... Eh, ¿cómo se llamaba este que también está ahora en la, en la cárcel? que fue presidente de la comunidad valenciana, me acuerdo ahora mismo Zaplana, también de Cartagena Saplana, Saplana. Es que aquí, en esta región, en esta ¿Sale, región, ¿sale? región ha habido... Escucha, eh, que si es nos que sale cada joya ¿Qué, desde luego? No, no, no, no. a ver Loli, queremos decir... queremos No, ¿sabes qué pasa? No Gente no gente buena, y gente... Y gente... Ver, aquí, es, no. Un muestreo, un muestreo, Lo que estamos diciendo es que, claro, la gente viene aquí y pero ve... no nos avergonzamos no. de eso tampoco. La gente ve que en Murcia hay gente que está luchando 408 días. Pero también tenemos que decir, bueno, pero alguno que otro, Lo que pasa aunque es, un poquito más allá, sí. Nos no, sale algo está más está que rana, que rana dicen por los aquí. que nos representan claro. y no pueden luchar por nuestra ciudad, pues resulta que, que salen ranas. Pero seguiremos luchando. que murciano también está... Por lo menos nos escucha Luchan por sus comisiones y por sus despachos, pero no por los ciudadanos. Bueno, pero por eso la gente, estamos en la calle, ¿no? Estamos hablando de Murcia en este momento. Pero no podemos generalizar. No, no, claro. Porque gente, gente mala, buena, no, gente, gente, buena gente buena, gente mala, gente buena que hace cosas malas, gente mala que gente hace, hace cosas buenas. Todo. Ya, ya, pero es, es que si hablamos así, pues, Murcia siempre sale para cosas malas, siempre sale ahora con esto. Entonces tampoco es ese blanco ¿Entiendes? Que, que gente buena y gente mala hay en todos sitios. Que tenemos esa mala fortuna de que. Pero si eso de que es la está gobernando, pues nada más que miran por ellos y por ellos y por ellos. Y a los ciudadanos, pues no nos miran ni una chispa. Y ya está. Pues para eso estamos nosotros. Por eso estamos, estamos aquí, aquí Por en eso la calle. estamos en la calle ah, ¿sí, los no? 407 sí, o 408 días que llevamos. Defendiendo nuestros derechos. Y punto. Ahí está. Pero bueno, pero quiero decir que había que recordar que en el Partido Popular hay unos cuantos murcianos que... Eh, que, bueno... Que eh, que nos reservamos la opinión. Ahí está. Pero vamos, muy buena no es. Mira cómo digo, Jotrillo. Manda huevos. Manda sí, huevos Son todos sí. los que tenemos. Manda huevos, ¿sí? Bueno, pues aquí... Madre mía, me estoy ah, hecho polvo. Anda, no, no. pues. Está agotadísimo esto. Tú, como el gato, mucho, como el chiste del gato. Ahora voy a pagar y, y voy y a comer pipas? A la casa. Pocas pipas. Voy a comer pocas que pipas. Que también, sí. también tienes derecho de comer pipas. Esto. Pregúntale a tu adepto, tus adeptos. Tu adepto, ¿Qué adeptos? ¿Qué, ¿Qué dice? Por aquí, por aquí. Ah, en Periscope. A ver a la gente lo que opina. Vamos a ver. Bueno, ya veis, ¿eh? son 408 días. Esto es agotador, pero es agotador para quien viene, no solamente para mí, que lo estoy transmitiendo. Pero es que si fuera divertido, pues sería una fiesta, no sería una lucha. Si fuera divertido, sería una fiesta. Aunque bueno, ha habido momentos que esto también ha sido fiesta, ¿eh? porque... En Murcia luchamos y luchamos también de manera bastante sostenible, bastante curiosas. Son muchísimos días y aquí, pues ya visto, el, los viaquingos lanzan un disco, el coro de las vías también va a lanzar otro disco. Y si yo adepta no soy. Si mira, de aquí Nuria te dice que adepta no es. Nuria la que se conecta todos los días, un respeto para Nuria, que pero nos no estará pero se hoy. Ha no, pero dice adeptos, adepta. Plan no, pan guay. No, sí, no. pero a ver, más que adepta, ¿qué palabra puede ser? Gente, es que son revoltosos de la vuelta. Es que Yo soy adepta. ¿Ah, sí? no ah. vengo. Yo estoy aquí todos los días, pero si no puedo venir o esta tarde, en cuanto me ha pitado a las 8, ya te estaba mirando. Yo qué sé. Tendremos que buscar no vamos la acepción de, vamos la ver, vamos de, ver, de, de adepta. Venga, pues, un concurso, que nos den pista. Ay, mía. Pero sí, eh, Nuria es de las que está aquí, no sé si por lo menos 300 días. Pero Nuria es que no dice, somos guapis, dice Nuria, somos guapis. <risa> eso le ha gustado más. Nuria le gusta a más es guapis. que no me ha entendido lo que quería decir. No, no le lo, que... lo que quería decir. Ya, ya. Es que pero el lenguaje es muy importante. eh. Y yo, sí, es verdad, adepto suena un poco extraño. Hay que buscarla ¿eh? revoltoso, ¿no? De esta revuelta a la vuelta 408 era... días, claro, claro. 408 ah, bueno, días seguidos que, de es que protesta. Te Esto... He dicho adepto... Por pues no decir adicto. Adicto. Porque parece que suena más peor, ¿no? Oye, pues sí puede ser, pero también algo de, adi... de adicción hay, ¿eh? No ¿Qué adicción? Porque yo tengo que venir eh. sí o sí. Yo llego a casa reventado, salgo de yoga o de. Digo, uff, y me tengo que venir. O sea, que eso es una adicción, pues venga, adicto. Y Nuria, que te digo? Que está viéndonos todo el tiempo. ¿Nuria? Nuria de Madrid, que me lo confirme. Nuria de Madrid, dice, lo arregla. no, sí. Claro que sí. ¿Nuria? Nuria, queremos saber de ti, Nuria. Que somos muy solidarios y muy acogedores. Nos bueno, si ya, tiene ya fichado, ya, si nos conoce a todos. Dice es que, que sí, que se, que se viene para acá. Bueno, pues Nuria y la, y, y la gente, os animamos a venir a esta plaza del soterramiento, fijaos. 408 días y esto continúa, esto no hay quien lo pare. El PSOE dice que el tren va a venir por abajo el día o sea, el 2020, pero la gente no se fía, la gente no se fía del de PSOE, otros se fían pero vigilan. ¿Por qué? Porque luego cuando te engaña un partido político siempre está el listillo que dice que os habéis dejado engañar, entonces la gente ya está harta de listillos y de listillas. Entonces la gente aquí ha decidido que su ciudad no se parte porque no le sale de los ovarios y que va a seguir luchando todos los días que hagan falta, que haga falta. Pues sí, 408 días y los que queden y los que queden. 30 años de lucha, eh. 6 de reivindicación, 6 años de protestas semanales, 6 años de protestas semanales, 407 408 días de lucha diaria. Y además, hay muchísimo por lo que luchar aquí en estas vías, no, no solamente se está luchando por una ciudad por una ciudad libre de muros. También aquí se está diciendo bien claro a los políticos, a los que están, a los que estén por venir que no se quiere corruptos impunes. Que Murcia ha dicho basta a la, a los corruptos impunes, ha dicho basta. ¿Eh? ha dicho basta, nos impusieron aquí en Murcia más de 50.000 euros en multas y la gente no paró, la gente no paró, el murciano y la murciana que defiende realmente su ciudad está orgullosísima de esta lucha la persona que está fanatizada pues evidentemente pues tendrá ideas absurdas pero bueno, cada cual puede elegir también ser fanático de algo, ¿eh? tampoco es una cosa que esté mal, siempre y cuando no se haga daño... ...a otras personas... ...alguien puede ser fanático de los sellos... ...pues, pues genial, colecciona sellos... ¿eh? ...mientras no mates por, por un sello... ...pues selecciona sellos... ...sabes... ...pero... ...aquí... ...la gente de Murcia... ...la gente de Murcia... ...hoy con castañas... ...Francisco José... ...que el año pasado también estuvo aquí amenizando las noches... ...con sus castañas... ...y dándonos calor, que son necesarias calor... ...calorías y, y energías... La gente lucha todos y cada uno de los días. Todos y cada uno de los días. Y se lucha, ojo, se lucha por quien lucha y por quien no lucha. Por quien te cae bien y por quien no te cae bien. Por quien conoces y por quien no conoces. Se lucha por todo. Se lucha por todo. Quien lucha por los derechos humanos, lucha por los derechos humanos de todos los humanos. De todos los humanos. Así es, Sergio... ...en lucha, ni un paso atrás... ...absolutamente, ni un paso atrás... ...ya algunas personas... ...banqueta en mano, abandonando esta noche... <ríe> ...abandonando esta noche de protestas... ...aquí además, la gente que viene ha descubierto... ...pues, un mundo... ...un mundo nuevo, ¿no?... ...ha descubierto la solidaridad... ...ha transformado su vida social... ...su vida familiar... ...gente que lucha, tú imagínate hay familias que luchan varias generaciones vienen aquí a las vías varias generaciones la abuela las madres las nietas porque generalmente suelen ser mujeres ¿eh? a cada cual lo suyo los Vidal ¿eh? Vidal y Gómez que tenemos ahí a Loli Gómez que se juntan aquí también y bueno tantísima familia ahí estábamos también con unas hermanas la hermana Magdalena y Aurora saludos Aurora que antes te estaban buscando la familia ...de Paco Nieves... ...con sus nietas, su, su hija... ...su yerno... ...es decir, se educa con el ejemplo... ...se educa con el ejemplo... ...y la educación que la gente de Murcia... ...está dando a la gente... ...más pequeña, que son el futuro... ...de esta región, el futuro... ...de este país... ...el futuro del mundo, porque además estas personas pueden migrar... ...esa lección de dignidad... ...probablemente no la vayan a aprender... ...ni viendo la televisión... ...ni... Ni siquiera en las escuelas, ni siquiera, ni siquiera en las escuelas. Pues hoy, Aurora, te estaban buscando por aquí, estaban diciendo si había sido Abraza Santo Domingo, que aquí la gente te tiene bien fichada, ¿eh? y estaban preguntando por ti. Pero Aurora la tenemos aquí, la tenemos en Facebook, la tenemos en, en las calles, está en todas partes, ¿eh? siempre que puede está en todas partes. Esta lucha hay que compartirla. ...hay que compartirla porque... ...es una lección... ...para... ...otros lugares... ...estamos... ...mucho peor... ...que cuando... ...el 15M... ...15 de mayo... ...del 2011... ...la gente se echó a la calle... ...España está peor... ...¿por qué la gente no se echa tanto a la calle?... ...¿por qué?... ...pues en Murcia la gente lleva... ...408 días... ...mañana... ...impresionante concierto... ...de Dani Serrano... ...luego no digas... ...que no... Avisamos, ¿eh? mañana impresionante, concierto de Dani Serrano. Se puede protestar, pero se puede protestar también disfrutando de música, disfrutando de cultura. No es cuestión de estar pegando gritos y, dejarse, y dejándose a uno la garganta. Y esto, pues, pese a cansancio, pese al cansancio, aquí estamos, ¿eh?, pese al cansancio, aquí estamos. Por supuesto, el Consejo de Ministras, ahí las tenemos, igual hacemos una visita al Consejo de Ministras. Ah, Vamos a ir por aquí. ...por aquí... y allá ...Fina me mira ya para tu lado, eh... ...si sí, ya te tengo conocida... ...no, no mira... ...ya ves aquí... ...la gente se salvaguarda del frío... ...sí, la moncrovía. ¿Eh? la gente se salvaguarda de frío... ¿eh? y ocupa... ...este... ...este palco aquí muchísimo cachondeo y luego pues otra gente ocupando las calles porque als Carrer serán siempre nuestras ¿eh? bueno hoy menos menos gente ya a esta hora mucha gente ha estado en la manifestación ha estado en el coro pero siempre hay gente siempre hay gente vamos a hablar por aquí Carmen, ¿qué? Madre mía. ¿Qué os pasa, Carmen, fina? Que estoy hecho polvo yo. Estoy, estoy agotadísimo, estoy reventadísimo. Me, me, me siento ahí, venga. Venga, me voy a sentar un momento, pero me, me tenéis que hablar antes de, antes de, de despedir. Mira, me, si antes yo estaba aquí saludando a toda la familia Vidal y aquí tenemos a una componente. Claro, ¿eh? Estaba diciendo, estaba diciendo Fina que esta lucha ha hecho que muchas familias pasen tiempo juntas, ¿sí o no? Mucho, mucho. mucho. Más tiempo de lo que. Semanas, Venga. Semanas, Vamos a ver. ¿No es que no quería hablar? Quiero hablar. ¿Cómo que? Ella no quiere hablar, pero dialogar sí. Son matices. La vida, a Carmen. Pero, porque estaba pero... muy cansada. Es, que es que son muchísimos días. ¿eh? Hoy hemos es como... estado bueno, no por los días en el... Ah, y es verdad, y también están en el coro, ensayando. ensayando. mañana ensayamos otra vez. Es que sitios también, es mañana que... Tenemos... tenemos el coro eh, de la vida Mañana vamos el domingo. Mañana tenemos mmm, ensayo general. Porque el, sa... ¿El do... sábado o domingo? Sábado. Da... Creo que es sábado. Sábado. sábado tenemos ensa... en grabación. grabación. Entonces tenemos que ponernos al loro, Cecilio. Y hemos sacado canciones nuevas, que son lo más jodido, ¿sabes? Y las ¿Ah, cantamos sí? todas. Sí, claro. Somos hay... lindes cantando. Hemos han sacado una canción nueva que es muy... muy... Hoy hemos estado una hora entera con esa canción. Con una canción, una hora. Una horica entera. Pero la hacemos muy bien. Pero vamos, la profesora dice que está... Somos Nos felicita, pero... Somos listísimos. Lo que pasa es que la profesora dice que estamos bien, pero vamos, nosotros creemos que... Lo dice por animarnos un poquito Eso Carmen, ¿no? Que os da mensaje de ánimo Sí, sí, lo hacéis muy bien, lo hacéis muy bien Pero yo digo, madre mía Yo no qué sé, yo ¿eh? qué sé Es que es muy complicado Mira Cecilio, se ha la luz, qué hermosura porque A yo que la luz, ver, no pasará, Es que esa, esa luz que lleva ahora me deslumbra mira, Cristina, ven Ven para acá Bueno pues Fina y Carmen que forman parte del coro que... ¿Cuántas personas son? Yo creo que somos, si no 50, cerca de 50, 50 personas. 50 y algo. ¿Qué, los vidales? 50 y... ¿Cuántos somos los vidales? 50... Los vidales Mírate son lo vi, más, ¿eh? Te lo voy a decir ¿eh? ahora Entre mismo. Primo, Cecilio, ah, que... ahora Cecilio, dijo, Cecilio nos dijo un día que iba a coger un... A, ver, eh, a toda la familia Vidal iba a coger un trozo, hacer un iba a hacer ¿no? una, ibas a hacer algo con nosotros, ¿no? Claro. Dijiste que ibas a hacer algo con nosotros, 22, ¿no? 52, 54. ¿no? Habría que dedicarle un espacio, eh. Habría que dedicarle un espacio. Además, los sí. vidales han aportado mucho y a punto estuvieron ahí de, no, de contarle la broma a alguien, 54, alguien. nene. Sí, mi hermano ahora, como hay calma, mi hermano ahora no viene. Mi hermano le gustaba, venía cuando, sí, cuando había, había guerra, cuando había, porque había que echar, había que, que cuidarse, ayudar, decía que había que ayudar. Había ahora que cuidarse, dice que, ahora viene cuando, algún día cuando puede, viene, porque estamos... El pobre digo que yo no sé cómo venía, ¿eh? Yo no sé cómo venía, te lo digo de verdad, Cristina, porque mi hermano es de las personas que trabajan... Tiene un trabajo muy fuerte, porque es fontanero y, se, y hace... Hola. Y hace... Eh, hace casa entera de la todo sí, lo la que viene es. Ringado, y luego y luego tele. cuando termina de hacer eso a lo mejor le llama a un cliente se me ha roto a las 3 de la mañana lo pueden llamar y se levanta y se va Ay, corriendo de urgencia sabes como, que, que se va y un domingo y un sábado hace lo mismo por eso te digo y luego como está tan a ver si me escucha por ahí eh, porque pues él ve claro, como está mensaje para ello está un poquito grueso mi hermano como está un poquito grueso pues claro, ¿qué pasa? Entonces queda grabado para toda la vida. Eso, ya lo sé, ya, luego, ya lo luego, sé. No, Por es eso, entonces, ¿qué pasa? Que que eh, termina muy fatigado, muy cansado. Y luego, cuando se tenía que venir para acá, no te quiero decir. Bueno, a nosotros nos venía muy bien que estuviera cuadrado. <risa> sí. Porque había, cuando había que estar ahí estaba. Madre mía, madre mía. Era un mía. buen guardaespaldas. Madre mía, sí, ha hecho, ha sido, ha sido muy, muy guerrillero. Ya tan tiempo. muy guerrillero, muy guerrillero. No, no si van a venir tiempos peores. Dale, mamá, él, él dice cuando, Mira, digamos, el que cuando digamos de quitar la pasarela que lo llamemos cuando, <risa> cuando digan de quitar la pasarela entonces vendremos <risa> poder, ¿no? A ver, esto evidentemente queda... queda mucho porque si la obra dura como mínimo hasta 2020 impre... sí, ¿no? imprevistos pueden haber todo, todo lo que sea Cecilio se ¿Viste? viste anoche <risa> eso esta noche ¿Crees que nos van a, que no, que nos van a poner no autobuses? ¿no? Parece mentira que no sepamos los de Santiago Mayor cómo anda lo del autobús en Murcia, los políticos del ayuntamiento. El primer día nos pondrán un autobús. ¿Pero cómo van a pasar todos los críos al colegio, los del instituto? Son autobuses son rayos de esos, ¿no? Rayo son ridículos. Y centellas, rayos y centellas. Rayos y centellas nos van a poner. Es que la gente se lo cree. Y es que a mí lo que más me hace gracia es una cosa. Que lo mismo que ellos están proponiendo ahora, ¿eh? Se lo propusieron hace un año a los comerciantes. Lo mismo. Ah, pues no van a renovar. Entonces, no, no, no han renovado. No han renovado para No sé, son nada. los mismos que lo escuchamos nosotros lo hace mucho mismo, tiempo. hace un año. Y entonces resulta que ahora los comerciantes... Hubo quien dijo que eran traicioneros. ¿Eh? Porque por... este hombre quiere pasar, me parece. Este me hombre me quiere creo. pasar. A su... Hemos colonizado aquí... <risa> ah, vamos a ver. La Espérate. A ver. ¿Cómo se a Bueno, pues que va a salir. Saluda, saluda. No claro, sí, por decirlo mira, aquí Aquí, la cámara de la gente. Venga, hasta luego. Que estamos sentados en un portal junto a las vías. Hay que descansar también, ¿eh? Hay que descansar. Eh, es que esto. Como te iba diciendo, eso se lo ofrecieron a los comerciantes. Pues se lo ofrecieron con la primavera no me acuerdo a primero, pasa primavera hace unos meses se lo ofrecieron, lo mismo Ballestas, los técnicos y todo en el ayuntamiento lo que iban a hacer lo de la lo entonces le dijo, le dijo un comerciante de aquí que entiende lo de la escalera eléctrica todo y dijo, creo que dijo no lo sé seguro eso no lo puedo asegurar creo que dijo que iba a ver si podía hacer un paso peatonal pero no lo hago seguro. ¿eh? Pero lo de la autoridad. En vez de un paso para tenemos tres pasarelas. ¿Qué entonces Y a mí me hace gracia que la gente se lo cree son con, más caras, todo, la pasarela, con toda la claridad. Yo no me lo creo. yo no me Que nos van a poner más pasarelas. y una pasarela de, un, de, de la altura de un tercer piso, dónde se ha visto eso. Aquí en Murcia. ¿Eh? Bueno, Aquí. En, Beniel, en Beniel. Pero en Beniel... Por lo menos mmm, no tiene el tránsito que aquí tiene. En Beniel no tiene el tránsito que aquí tiene. ¿Eh? Los cuatro, tres colegios, el instituto este, el instituto del barrio del Carmen. Pero no, que, bueno, Ascensores no hay empresa bueno, en no, Murcia. Que le ponga ascensores, no hay empresa. Si yo, yo me separo, yo me hago independentista, pero no tendrán que poner un instituto, no tendrán que poner un centro de salud, no tendrán que poner más cosas dónde nos van a poner pues aquí porque claro, aquí no hay una porra, instituto que no que no me pongan el muro que me lo dejen libre ya, no, qué hijo como... me van a poner un muro pero... me van a poner cosas no, pero yo te es digo... que nosotros tengo que dejar fácil pero... y si luchemos con el pp lucharemos con esto Está claro. miedo ninguno pero es que yo lo que digo es que quién es el culpable de que callarse a cinco institutos y aquí ninguno es que mmm, abandonamos aquí a sí, sí desde tiene el instituto cuál ¿Tiene, eh, dónde tiene no, no, no, lo, no lo sé sí. Pero no, no, no. En ningún no, sitio. No, pero bueno, Ay, yo no, lo que digo no, es que este, este instituto es de Santiago ¿Qué? en Mayor. No No, no, no, no, no perdona, ¿no? es que instituto es de Santiago este Pero es que, para, que no, pero, está en otro lado, vista. Pero es Santiago en Mayor. Pero, pero está que, otro lado ¿por, ¿por lado qué en día? el Carmen hay pero cinco todo, ¿para quien quieres que te pongan aquí uno, para que me pongan un muro? No, yo no, lo que te... digo es la dejadez que ha siempre para el sur. Porque, escúchame, la mitad de la gente que está aquí, todos los críos siempre han ido para allá. ¿Por qué? Porque en el Carmen había cinco institutos y aquí no había ninguno. ¿Y dónde? ¿Y quién no ha estudiado? Pues los críos de aquí, no estudian los de allí. El Carmen no tiene para cinco institutos. El Carmen sí tiene ahí, a la de ¿Para cinco bon institutos? no tiene gente el... para tantos institutos. ¿Para cinco institutos? El Carmen dos institutos de los que tienen son de gente de aquí. Si entere... Pues los podían poner aquí. Y no o sea, tendría bueno, que pasar venga, pues también vamos a pedir, cuando arreglo de la vía, pedimos, pedimos los institutos. Claro, vamos o sea, por... Hay que pedir educación, hay que pedir hospitales. Vamos paso por paso, no lo, de... Hagamos, ¿Dónde no lo están pongamos. Los ¿Hay algún hospital por aquí? Reina Sofía. Vamos ah, a pedir bueno, otro aquí, ¿dónde está? aquí. Hay que pulsar la vía. Espérate, no vaya... oh, vamos no. paso pero, por paso. Hay, hay, hay, otra opción, y... opción, hay otra opción que nos lleven a la risaca. Pero no, de aquí nos vamos a Reina Sofía. Pues llevarnos a la risaca. Si yo prefiero irme a la risaca. Exactamente. Pero no, o sea, es que estamos siempre a aislados. Cristina, tú lo que te refieres es que, de aparte, de sí. De hace años. Y eso es culpa también nuestra, porque no hay yo instituto, estoy aquí instituto para no vías, hay... Yo estoy aquí y, yo, pero, y yo no hablo, no hablo van, del sur, se se y te yo te hablo vas, del sur, ir, eh. pero escúchame, yo hablo pero, del sur. pero Carmen, lo que quiere decir Cristina es que tengamos unas miras algo más allá de las vías, y se refiere pero, a que este barrio pero, pero, y estos barrios es han estado abandonados durante mucho tiempo. Pues está aquí por la lucha que tenemos. Yo te estoy diciendo que yo no me creo eso y que a mí no me, no me amenacen con que a lo mejor gane el PP. Porque si luché con el PP y me arrastraron con el PP, pues tendré que volver otra vez a luchar. Pero pues así, sí, aquí el, estamos. el abandono que tenemos no es solamente por el muro, es porque todas las necesidades básicas las tenemos al otro lado del muro coño, nos las pongan aquí también. Que no, es que, que entonces ya no nos quitan el muro. Bueno, pues escúchame, muro. si aquí tenemos no, un tenemos de, de todo aquí, si aquí, si, no, si, no sé aquí pone. si aquí tenemos de todo, seguro que no nos ponen el muro, porque nos consideran en otra cosa. Cuando nos considera la mierda del mundo desde hace mucho tiempo, pues así sí, va la yo cosa. Yo, yo no me considero la mierda del mundo. Ellos no Pero yo no me considero. Yo tampoco, pero ellos sí, Carmen. ¿Y, y yo tengo que aguantar que ellos me consideren? Por supuesto que no. esto no es normal que todos nuestros hijos de aquí, que no son los míos, pero bueno, hayan estudiado más allá de la vía. mi hija, mi hija estudió ahí, que estaba bueno, ahí. Bueno, mi hija estudió ahí, pero escúchame, ahora si sí pone una vía, ya no estudia ahí. Los de ahora no estudian ahí. ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué si decir? Entonces tú ya estás haciendo, por hecho, que los van a poner. Yo lo que digo es que pues aquí no. hay mucho abandono de no. siempre. Y que aparte de pedir el muro, que no lo pido, que yo no pido el muro, yo pido que lo quiten, mm, pido que aquí se, se vea que hay sur... Que hay gente viviendo. ¿Qué ¿Qué hay sur? Cristina, sí. Si aquí hay, había un movimiento vamos y había de aquí. que ya lo sé que no me lo repitas, que ya lo sé, pero es que ese instituto del barrio de aquí de San... es que el instituto está a dos metros de, de las vías. Qué culpa tenemos si tanto la, la vida, lo y que, las vías. Pues, es que usted... Lo coño no Cristina quiere decir es que además es que, de eso, aparte hay que pedir de más que cosas. Murcia, de toda España, es el culo del mundo, aparte en la Nosotros parte sur de Murcia, culo el culo del del del mundo. Mundo. somos el culo del culo del mundo. Nosotros somos el agujero, vamos. Nos, Murcia será hacer el culo, pero nosotros somos el agujero de la... Por culo? eso tenemos que espabilar. La, el Más o menos, sí, el sí, son ellos. Eso, el grano en el culo somos. ¿Viste cómo le cantaron las 40 a Bernabé? ¿Viste a Bernabé cómo le cantaron las 40? Bernabé hace lo suyo, que es lo que siempre hace, que es salir en las noticias y ya va por nivel nacional. Un día saldrá internacional. Pero, pero no, ¿no, lo mismo se va a Europa, insulta a alguien de por allí de Europa, porque sí, sin fuste, sin fuste, porque no es otra cosa. Pero lo viste ayer... Pues claro, pero que ya sale a nivel nacional, ese hombre está... pero es que... tiene un logro, o sea, que ya lo tiene un logro, ya va al saliendo a nivel pero... nacional, me parece increíble, ha salido en Telecinco, ha salido en Antena 3, Virgen Ahora, Santa, ya cuando ya... lo hagan eurodiputados sale el en la Britis. Ha salido que se vaya con la <ríe> Los dos, Bernabé en este valle. En telecinco en Bernabé, ha salido. es verdad, es mentira. Sí, ha salido en Telecinco, Tele el Bernabé. Ha salido. ¿Qué dice? Que no la ha visto en el Pero en las noticias salía en Ah, bueno. Es la verdad. De invitado en un sálvame, no, ¿eh? Sálvame, en no. sálvame de nuevo. Sálvame no. a Bernabé. No, no, no, no, sálvame. Por donde. Sálvame. El sábado, artista invitado Bernabé. Poli Uvas, Poli Uvas. Ya no se llama Bernabé. Paco el Uvas. Francisco Martín Bernabé. O sea que cuando llegue a Europa se llamará Francisco Martín Bernabé de todos los santos. Ya será más grande. No, no, es que mira, estoy, cuando, me la comento y cuando... No te vayas muy lejos que me vas a tener que levantar tú. Tiene que ir a hacerlo a mí, hacer un... Si invitado, pol, que, un un poli uvas, poli uvas. más ¿eh? conocido por Paco el uvas. Paco sí, no, no, cuando llegue a Europa será la VID, porque ya las uvas se la habrán quedado chicas. A Europa. el cachondeo que hay aquí es esta noche? Europa. Pero es que hay que aguantar 408 noches, ¿eh? hay que aguantar. No, no, no, no, no, las noches, las noches, que ¿eh? son... Europa. 408. Ya sé la de mi fuiste de las vías. Al paso que lleva, desde luego, lo van a conocer en todos los lados. ¿Sí? ¿De qué? De decir de todo. Claro, pero si es lo que ha pasado, oír las noticias. Lo ha pero sí, la sé que, que yo lo la... he visto, Encima, en la de las cinco. Es eh, aquello de y volverá a pasar, bueno, perdóneme no, equivocado y volverá, el... a... y volverá a pasar, que era de sabiote, de bueno. quién era el chiste. Perdóneme equivocado, a volverá a pasar. Pues esto <ríe> ya ha pasado, bueno, ya ha pasado. Y pasará en Europa, lo tendremos Eres que ver fomento. nosotros. Criticar no yo que fomento. sea la Merkel, no lo mismo critica a la Merkel y de repente. de se inventa. En la Unión parece que no dejó muy buen recuerdo, en la región de Murcia tampoco, en España tampoco y va... A ver dónde lo mandan ahora, a ver dónde lo mandan ahora, a ver dónde va a pasar el recuerdo. Lo que pasa en España no pasa a ningún lado. Sí, pasa. No, no, escucha, yo por lo menos las noticias que oigo, yo no, no es que haya estado, yo estaba de visita y de veraneo en Suiza... O por está de veraneo, sí. si claro. mira el loco ese que cogió la escopeta y mató a cuántos, 80 ah, críos, el, el, el pero entendió como política. política. Vamos, y si era como política, de se ocurrió, eso bueno, oh, y le Vamos oh, oh. a no hacer un paréntesis que lea comentario aquí Sergio, eh, nuestro Sergio verás de nuestro costara, costarricense. ¿De Costa Rica? Sí, eh, sí, sí, que lleva desde el 13 de octubre del 2017, eh. ¿Eh? lleva desde el 13 de octubre del año pasado, todos todo los días, todos los días. Pues mira, aquí está diciendo Fina y Carmen, grandes luchadoras, ¿eh? porque ya os tiene crichadas, ¿eh? Ya sabe quién es hoy, ya ¿eh? cuando la imagen pase por atrás, ya sabe. Ya lo ha dicho ya que, que igual se, se viene, pero claro, de Costa Rica, imagínate, imagínate, ¿eh? ¿Eh? Y aquí, bueno... medio casa y al, al ritmo que voy voy a tener barro, como no lo he visto, porque me llega el barro ya por aquí. Mira que no puede ser, que aquí tenemos que salir a la calle todo con pico y pala y, y, y, y mira, mira, no. Eh, oye, Carmen, Carmen, una cosa. Eh... El tío que, el dinero que se ha gastado el Bernabé y todavía es senador, sí, ese tío tenía que estar en la cárcel, pero yo en la cárcel no lo quiero. ...yo lo que quiero es que devuelvan todo el dinero... ...que en España hay muchísimo dinero... ...robado... ...robado, todo el dinero... ¿Qué hace falta para España... ...para qué quiero, trabajo, yo, al, ¿para qué quiero es... yo al yerno del rey en la cárcel... Exacto, ...para qué quiero a, a, a Barcelona en la cárcel... Exacto. ...para qué quiero de las tarjetas en la cárcel... ...lo que quiero que diga... ...ha robado tanto dinero a la ARCA... ...ha robado tanto a la ARCA... ...y estaríamos, vamos, el sueldo no estaría a 900... ...estaría a mí a 1.300... ...pero como no lo hacen... No lo hace? El grito eso no es justicia, y punto y pelota. Ponen el grito del cielo cuando van a subir, porque van a subir el sueldo. Quieren subir el sueldo a 900 euros, y ponen el grito del cielo. Que va a ser un. Claro, si sí, sí. ellos lo que necesitan es mucho dinero para seguir robando. Qué poca vergüenza tenerlo. Esto es una poca vergüenza. Es que, claro, ah, sí. es que lo que no puede ser es tener de ganancia 100 mil 100. millones al año. Pues ten 100 y déjate los miles. Y entonces... sí. Preséntese a la política, te dice aquí Isabel. ¿Eh? Isabel, te dice que te presente a la política, Que me presente a la política. Claro. ¿Que ¿Que no tienes que estudiar mucho para saber una cosa. Si yo gano buen sueldo... Adiós. Que... Antes pasaste y no te dije nada, pero pensaba que... Pero no, pero... no si, yo gano la la sueldo, si yo gano buen sueldo, yo voy a la peluquería, yo voy al corte inglés, yo voy a cenar. Yo salgo, entonces gana la peluquera, gana el corte inglés, las tiendas pequeñas, el corte inglés porque se me ha venido, pero yo soy de tiendas de barrio, las tiendas del barrio, ...¿eh?... y los supermercados, si tengo para gastar. Entonces, es una cadena. Todo. todo una cadena. Pero lo que no puede ser es que nos den un sueldo mísero, pues entonces no me, me peino yo y punto y pelota. No, ¿Sabes lo que pasa? para no, ahí te voy a decir yo, con un sueldo mísero, ¿sabes para qué te da? Te da para comprar ropa que, que hace gente esclava. Te da para comprar se, productos que están hechos con un empleo absolutamente precario. ¿Qué es lo que quiere? Es que no ¿Qué te eres tú? Que, que no pierden dinero. No pierden dinero. Claro, claro que no pierden dinero. ¿Sabes? Entonces, sueldos precarios para que haya mano de obra barata y los productos de esa manera pueden tener precios más reducidos, pero siendo muy rentables. Estamos aquí y esto parece el portal de Belén, ¿eh? Sí, nos van a echar aquí incienso, ¿cómo es? Mirra. Oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. En una revista que, yo le, en una revista que estuve yo leyendo, que en Inglaterra, no sé qué ministro, se echó un amante y por eso se tuvo que dejar la política. Sí, sí, sí. Una, es que... En Inglaterra se echó un amante, un político, lo pillaron y se dejó la política. Lo obligan a dejarse a la política el extranjero. Claro, que eso fuera de España, aquí, fuera. Aquí, aquí sería admirado. Y aquí, mira, mira, ve el rey todas las que tiene y se descuida, media España se la tira. Si se descuida... Aquí falta hacer monarca a Julio Inés. <risa> <risa> mira, es que, es que somos... Es que yo te digo la verdad, a ¿eh? mí... No me molesta la gente que tenga dinero, mucho menos, pero que vivamos todos un poco bien. Siempre ha habido ricos y pobres, por supuesto, siempre, pero es que ahora hay más pobres y más ricos. ¿Por qué? Porque la, la vida está para el rico y la culpa es que la tenemos, los pobres. Vamos a salir con pico y palas y vamos a hacer un, un desastre. Oye, eh, Carmen, ¿Isabel Costa es tu cuñada? Ah, eh, es ella la que dice que te presente a, a política. Cariño, Mira aquí con Cecilia hablando de la fina y eso está en el posto? Sí, sí y, y, dile, y echándole el humo del tabaco a la cara ¿tabes? Sí, y, y a mí me tiene asfixiado también. ¿Eh? ¿No te ¿Eh? Que me tiene asfixiado. Yo no fumo, pero soy una fumadora pasiva con ella. Sí, sí, sí. sí. Y masiva también. Sí, y masiva. Bueno, nos vamos a ir despidiendo Nos vamos a ir despidiendo, la de la sí, Cecilio Nos tenemos que ir de la, de la, de la... Mañana, se, mañana será otro día sí, Yo soy partidario Fina, de que la sangre no se lo altere Hombre, Yo ¿sabe? también, yo también Porque se puede luchar desde la calma sí. Desde la tranquilidad Desde la, a desde da, la paz A mí las alteraciones <ríe> y, y <ríe> no, los impulsos la agresividad no me gustan nada No, no, sin odio se ¿Puede haber indignación sin odio? Sin odio, no, no, no. Sí, ¿Eh? hacer las cosas como las hemos estado haciendo de aquí atrás, sin odio y luchando por lo que nos es justo y lo que queremos. Hay que luchar por lo que es justo, por buscar mm, una, porque, porque por buscar nuestros derechos. Es que, es que Cecilio, es que el, ahora mismo están soterrando, ¿no? Y, y, estamos muy contentos pero hay que pensar sinceramente hay que pensar también un poquito y hacer más fácil más fácil a las personas que se quedan aquí encerradas porque hay personas Cecilio que tienen muy pocas posibilidades para salir de aquí del barrio una vez que cierren aquí si a la una estoy por ejemplo Normalmente nos ponemos en esos casos, pero yo digo yo, yo digo una cosa. Solamente, sí, solamente el hecho de tener una, una pared, eso ya te cambia el estado de ánimo a todas las personas. Ojo, eh, a todas las personas. Yo cuando pongan yo cuando eso y cierre, yo no pienso acercarme por aquí. Luego yo te voy a decir una cosa. Yo soy una persona. Que me considero una persona activa, yo ando y, la y yo me que muevo. Mi hija se va a meter y ha dicho, le he dicho que vamos a ah, Vamos a saludar a tu mari, Carmen. Venga, pues apaga el cigarro que te va a ir fumando y seguramente no le haga mucha gracia. Venga, apaga el cigarro. Que por esa pasarela yo no voy a poder pasar. Y yo tengo mis piernas. ¿El único bien que tengo? tengo? mis piernas bien, que yo no tengo ningún problema de, de astrosis en la las piernas ni nada. Para subir por esa pasarela yo no voy a poder pasar. Mira, tendré, si que hay... hacer, tendré que hacer varias paradas en el camino. Porque eso te da fatiga, como no sea una persona que esté, que sea, que esté corriendo se está encima con... de una acequia. Encima de una acequia. Eso, no, pero eso, además, para que la gente se sitúe, actualmente el paso a nivel son 12 pasos. No hemos contado, porque no está abierta la pasarela, pero son cientos de escalones. Entonces, son cientos. Yo, por lo, por lo que han dicho, son cientos de escalones. Entonces, no es lo mismo dar 12 pasos que cientos de pasos, además subiendo. Además subiendo, ¿no? Entonces, eh, y luego. ...que 12 pasos en llano... ...vale, te cae el sol... ...pero es en llano... ...pero subiendo... ...con la temperatura que alcance también... ...que está claro que... que eso no es una solución óptima para nada... ...y que, oye... ...los ingenieros, si son ingenieros... ...pues por la será, se tendrán que esforzar... Lo que lo, ...lo que lo que no va a hacer la gente... ...es encima darle la solución... ...oye, tú esforzate y busca la solución... ¿no? ...pues sí, y, ...pero yo digo una cosa... Mm... Dicen que, que el paso peatonal no lo quieren abrir porque no hay ninguna persona, adicta, no hay nadie que, que se haga responsable de, de ese paso, Pero no quiere firmar por nadie. Sí. Porque puede haber una desgracia y entonces irían a la cárcel, el que firmara. Y entonces, si pasa algo en esa pasarela, ¿quién va a ir a la cárcel? Porque esa paralela, esa pasarela es súper es peligrosa. Esa pasarela es muy peligrosa. Si pasa algo, ¿quién, ha, ¿quién ha firmado para poner esa pasarela? Ahí ha puesto la pasarela, no ha no habido falta. Nadie se hace responsable de lo que pasa en esa pasarela. Y sin embargo, en un paso de peatones, nadie quiere firmar para abrir un paso de peatones. Pero si eso es la venganza del PP, no es otra cosa. Es la venganza. Y yo di, y yo. ¿Eso pusieron cuando hubo el accidente? ¿En dónde fue? En Ávila. O en, la en Santiago de en en en Compostela. Ahí Adi hizo una. una... ...como si fuera una compañía... Un... ...este hombre va a entrar a su puerta. otra vez. ...¿puede pasar? Sí, sí. ...estamos aquí en un portal... En, ...en esta... ...plaza del soterramiento... ...en Murcia, ya de... vamos a pedir enseguida... ¿eh? ...vamos a pedir que mañana... ...409 días y lo que quede... ¿eh? ...409 días y lo que quede... ...ahí puso unos arquitectos y unos ingenieros... ...ahí para ver los pasos a nivel... ...y entonces el, el de aquí... ...uno de aquí... Es el que tiene que dar consentimiento, que está aquí en Murcia, me no supongo yo, o los que han venido. Y como el de aquí está denunciado porque eso no es legal, eso es la venganza que el tío dirá: Pues no os voy a dar permiso y os vais a tragar en la pasarela. Yo creo que no se no sea cosa de cosa Es venganza. la venganza, no es otra cosa. no bueno, creo que hasta ese punto de, de, de venganza, no creo que la cosa. Pero yo me pregunto una cosa. Entonces, ese paso de peatones que tenemos ahora, porque son pasos de peatones que tenemos aparte de, lo, de la carretera que pasan coches, eso es, eso también es peligroso. Y, y está ahí abierto. Lo mismo da que cierren y hagan un unos metros más allá otro. otro. Para mí, creo recordar, ¿eh? esto por lo, por lo entre comillas, que, que hay una ley que dice que, ...los pasos que ya están creados... ...pues no se modifica... ...pero que no añadir nuevos pasos a nivel... ...entonces, pero bueno, yo... Pero si eso no añadí un paso a nivel... ...eso es correrlo unos metros más hacia adelante... Pues mejor ...me lo pone, porque no abren de la senda a la que hagan el, ...que cubra abran de la senda a la ...y me, nos conformamos con ir a la senda a la ...con es eso verdad. nos conformamos... ...también es verdad... ...eh... ...un paso peatonal... Perdonad, que no pasen coches. Si nosotros no estamos pidiendo un paso a nivel, eso que la gente que sepa que nosotros, el barrio no pide paso a nivel. Por supuesto. Porque esto va a estar cortado y no van a pasar los coches. Para un paso que pueda pasar un inmiru válido con su silleta, una mujer con una muleta, una señora con su niño en el carricoche, y, ¿eh? y la que no pueda. Y tú y yo, nosotros, y pues nosotras, somos como nosotras. Nosotros, es que eso. Es que a mí ya yo ya estoy yendo por ahí, que quedemos, queremos un paso a nivel, no queremos un paso a nivel, ni mucho menos. El barrio no quiere un paso a nivel, quiere un paso peatonal, peatonal, peatonal porque esto va a estar cortado para los coches. No paso a nivel, desde luego va a pasar el tren, por supuesto, porque el tren va, va a seguir pasando. Entonces, ¿cómo va? Entonces, de, para nosotros, nosotros es peligroso con las máquinas. ¿Y el tren, la gente que lleva, no es peligroso con las máquinas? Bueno, Carmen, ¿Eh? Mientras los ingenieros ¿no? o la gente técnica dan soluciones, tú vas a estar aquí todos los días luchando. Todos los días. Luchando. Todos los días. Todos los días. Y soy consciente que el soterramiento lo están haciendo. Pero lo que sí tengo claro es que mi lucha va a terminar. Cuando te, en Santiago Mayor lo vea terminado, si tengo que ir a otro sitio, iré. Pero más relajado. Eso es seguro. ¿No decías que tenías que, que saludar? que Vamos a ir. No, sé, pues no sé si ahora mismo estará conectado o no, pero tú, mandarle saludo. Mándale saludo a tu Carmen. Maris, te saludo, hija, desde aquí, desde la calle. Estamos en te, tirar te, la calle las dos. Te damos las buenas noches, Maris, que descanséis toda que la descanse. familia. Buenas Ay, noche. no, que descanse hija. Descanse. ¿Tu nieta cómo se llama? Lola. Mi nieta se Lola. llama Lola? Lola. Lola y Juan. Un nombre español, Lola. Lola. ...y el crío Juan... ...la Lola se va a los puertos... ...mi nieta Lola y el crío Juan... Los ...y la otra nieta Azara. ...bueno, pues oye, nos vamos a despedir... ...aquí vamos a estar luchando Todo el tiempo este, que haga falta, se... eh... ...que... que Todo, ...madre mía, hace o sea, fresco... ...yo, reventado... ...pero desde el primer momento que, que he iniciado esto... ...claro, si vengo de, desde Santo Domingo... ...desde la plaza de Santo Domingo... ...allí no sé cuánto tiempo he estado en la manifestación también aquella... Esto agota, pero claro, hay que venir, hay que mostrar esto, y digo, voy a despedir con ellas dos, y toma, me siento aquí en media hora, ¿Eh? pero no vaya vayáis ahora, venga, vamos a, a despedirnos con vosotras, venga, venga, no iro, no iro. La gente ya se está despidiendo, bueno, os o, o están hinchando corazones, eh, aquí, desde de todos los colores, esto es una cosa... Qué gracioso, nos están mirando muchos corazones. Nosotros también enviamos nuestro Nosotros corazón. damos las gracias a todos los que todas las noches están conectados. Con la pasarela, conectados con... partido, pero enseguida se nos va a arreglar. Todos los que todas las noches se conectan desde Barcelona, Valladolid, se conectan fuera de también de España, Sergio, ¿desde dónde era Sergio? De Costa Rica, Sergio. De Costa Rica. Saludamos Bien. a Sergio y le damos las gracias. por ¿A el, por el por to... ¿Es de Costa Rica? Es de Costa Rica. Por estar todas las noches ahí escuchando. Un saludo de Costa Rica. Y... Saludos, Sancio. ¡Fina la rebelde, te he oh, ¡No me digas! ¡Fina la rebelde, Fina! Madre mía, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré hecho yo, Cecilio? ¿Qué habré hecho yo, Cecilio, por ahí que me dicen? ¿Tú piensas que por ahí te están eh, conociendo? Está guapísima, ah, se te ve en la tele. Bueno, tú es que eres guapa. Antonia, eh, lo que la está diciendo. Graciosa. ¿eh? graciosa! Qué graciosa era Antonia. Sí, es Quiere apagar ya que me voy a levantar. Bueno, también está guapísima. Antonia la tenemos aquí detrás que está... ¿Qué? Bueno, entonces nos ni despedimos. ¿Ya? Sí. Nos vamos a despedir. Eh, una una abrazada desde Murcia. Un abrazo. Mañana 409 con Carmen La Zapatera que como que, va, que un día de esto va a hacer un norma dubá y va, le va a tirar un zapato a alguien, no sabemos quién, pero un día ¿eh? nos va a hacer un, un norma dubá. ...Carmen, ya veremos ¿eh? que no lleve tacón. <risa> <¿Cuánto tiempo? risa> Esperemos que no lleve tacón, sí, pero siempre lleva unos zapatos muy chulos. 409 días. ¿Qué tal tú, aquí? Vamos, vamos contando. Eso sí, ¿eh? el concierto será muy bueno, ¿eh? El concierto. Yo llevo muchísimos años desde 2011. Y en el día ya empezamos a juntarnos para ver cómo empezábamos esto. Eran semanales, ¿eh? todos los martes, todos los martes. Y, en el, y en, ya hace 30 años también. Eh, estuve, estuve aquí, lo que pasa que quedé embarazada de mi hijo y ya me, me tuve que ir. Me casé con uno del PP y me tuve que ir. Venga, no, no, no, Iro, no, Iro, venga, que nos despedimos, que esto... Venga, oye, una abrazada a tu tono. Espera, Carmen, Carmen, espérate, espérate, venga. Nos vemos mañana. Nos vemos, sí. Ay. Está diciendo que podemos a Carmen, que está allá en el fondo. Bueno, pues venga. Venga. Venga, Carmen. Hasta luego. Hasta mañana. Esto es Murcia. Comparte, que Murcia no se parte. Comparte, que Murcia no se parte.